El grigero pechinegro, espinus santo castra, es un pequeño pájaro paseriforme de la familia de pinzones pringilitae. Se reproduce desde Costa Rica al sur hasta el sur del Ecuador, el centro de Bolivia y las tierras altas del noreste de Venezuela. El cisquín de vientre amarillo se reproduce en bosques de robles de montaña, altitudes entre 800 y 3000 metros. El nido es una taza poco profunda de raicillas, corteza y líquenes de 2.4 a 3.7 metros de altura en el denso follaje de un árbol pequeño en un claro. Los dos o tres huevos blancos teñidos de verde se ponen en abril o mayo y son incubados por la hembra. Aunque no es migratoria, esta especie vaga dentro de su área de distribución cuando no se está reproduciendo. Este es quien de vientre amarillo es una ave pequeña de 10.5 centímetros de longitud y un peso de 12 gramos el macho es completamente negro excepto un vientre amarillo brillante lados de la cola y parches de las alas la hembra es verde oliva oscuro arriba y tiene partes inferiores de color amarillo pálido que se vuelve más brillante en el vientre ella tiene una cola y alas negruzcas y también tiene parches de alas primarias y laterales de color amarillo brillante. Las aves jóvenes se parecen a las hembras, pero tienen franjas oscuras en las plumas de la parte superior y parches más pequeños de alas y colas amarillas. El canto de esta ave es un agradable chisme de Twitter. La llamada es un pi afilado. La subespecie SX este negeri, que se produce desde el extremo sureste del Perú hasta el centro de Bolivia, es más grande y tiene una fotográfica más larga que el candidato SX Santogastra. Los machos tienen parches en las alas amarillas más grandes y un negro más extenso en los blancos. Las hembras de esta subespecie son olivas más oscuras que las aves del norte. El cisquín de vientre amarillo es más un ave del bosque que el jilguero menor, superficialmente similar, espinos pasaltria. Y esta última especie es más pálida, tiene un parche en la ala blanca y una canción más musical. El cisquín de vientre amarillo ha sido perseguido implacablemente por el comercio de aves en jaula en algunas áreas como el centro de Costa Rica, donde permanece común. En áreas remotas o protegidas bandadas de hasta 30 aves se alimentan en el dosel para pequeños insectos y flores de roble o descienden a los claros para las semillas. Los machos pueden cantar socialmente.